Gracias. Hoy les platico de un detalle que viví. Por eso le pongo historia de un puño de azúcar. Lo viví. Con cuán poco a veces podemos darle alegría y ayuda y apoyo a alguien. Estaba yo por la calle de Madero, aquí en Villahermosa, Tabasco, hace como... 20 años. Y me encontré un ceguito. Estaba lleno en la central camionera y tenía el sonido local, en la de Carreza, en Castillo. Clau, un saludo, Clau. Me da gusto saludarte, Clau. Que Dios los bendiga, mija, ¿eh? Estaba yo en la calle de Madero y trabajaba yo en la central camionera, anunciando ahí para Cárdenas, Cárdenas, para Cárdenas, Cárdenas. Porque primero estuve muy arriba y luego como cornellón reina me caí de la nube y anunciaba yo en la central camionera para sobrevivir. Y me encuentro a un cieguito en la calle de Madero como a cuatro o cinco cuadras chicas de la central donde yo estaba. Como conocía yo a todos los menesterosos de esa zona, le pregunté, ¿a ¿dónde vas? Me dijo, voy a la central camionera. Le digo, voy para allá yo, vámonos, vámonos. Y me fui con él acompañándolo de Madero hasta la central camionera. Ahí me di yo cuenta lo que uno viendo, yo viendo y el cieguito, pero me di cuenta de lo peligroso que ir en la orilla de la banqueta porque pasan muy pegados los carros o las combis o los camiones de pasaje con los espejos rozando casi la orilla de las banquetas. Ellos sin ver van con su bastoncito eh, cabinas de teléfonos todavía que había en la calle, postes que hay en la calle, alambres que dan de la, del poste a la banqueta, bullancos en la banqueta, desniveles de la banqueta, llegar a la esquina y para poder pasar, zonas de tráfico, cómo le hacen para poder pasar, están al pendiente. Yo iba con él y me daba cuenta de todo lo que pasan ellos cuando ya no tienen la vista. Pasamos la calle, seguimos platicando. La gente no se fija que la persona es invidente y los rozan. A veces hasta los avientan según no hay precaución por la presa de la gente, el grupo de gente, etcétera, etcétera. En esas cuatro o cinco cuadritas me dio cuenta de lo que sufren ellos y llegar a la otra calle, volver a pasar, unas que tienen mucho tráfico, etcétera, etcétera. Y en el camino me dijo que tenía un problema muy grande, un problema muy grande. Le digo, ¿qué es? Es que tengo un problema muy grande, me dijo. ¿Qué es? Dices que necesito un puño de azúcar para un remedio. Necesito un puño de azúcar para un remedio. Le dije, ahorita te lo consigo. Yo no traía dinero como para darle ten y más y ten de sobra... ...para que se ayude o llevarlo a la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos a la central y hablé con una señora muy linda, la señora doña Amalia... ...que tenía un restaurancito ahí en la central de Cardeza... ...le dije, doña Amalia... regale un puño de azúcar... ...un poquito de azúcar para el señor... ...para que haga un remedio... ...cómo no, don Chucho, con mucho gusto... ...y ahí en una bolsita le puso azúcar... ...y se le dio al cieguito su puño de azúcar... ...para que hiciera su remedio... ...con cuán poco a veces... Pero caminamos sin ver la necesidad del prójimo para ser solidarios. ¿Qué se le ofrece? ¿En qué puedo ayudar? No es necesario que alguien te lo pida. Si tú se planteas que la persona tiene algún problema o algo, pues mete la mano a la bolsa. Que Dios te bendiga, hermano, te quiero, hermano. Sí, pero mete la mano a la bolsa y checa, no sé, sea, que el hermano necesite para el pasaje. Porque muchas veces la gente está en la central esperando a ver quién les presta para el pasaje, para poder viajar. Se los digo porque yo me quedé en la central camionera de México una vez. Porque yo iba, yo iba por dinero. Y llegando a México en la terminal, en la del norte, ¿eh? me dijo un joven, me dijo, voy a Villahermosa, voy a trabajar, pero no completo para el pasaje, me dijo. Ah, yo llevaba todavía como ciento y tantos pesos. Yo dije, voy a cobrar, no hay problema, le di el dinero y de dije, lo del pasajito ahí en el TF y, y un café. Eh, le dije yo voy a cobrar no hay problema pues no me pagaron no me pagaron y en la noche estaba yo durmiendo ahí en la central camionera porque el joven que me pidió auxilio me dijo anoche dormía aquí en la central camionera con mucho frío y en la noche estaba yo durmiendo también en la central camionera con mucho frío. En esta vida no se sabe, hermano querido. Así que... El único... Los hombres generalmente tendemos a vivir eso porque... Yo siento que como somos tan machos así... Tan brutos tan tontos, me decía mi mamá, no se vayan a ofender, no se vayan a ofender, me decía mi mamá, pobres hombres, se sienten tan grandes y son tan pendejos, me decía. <risa> pobres hombres, se sienten tan grandes y son tan pendejos, me decía. <risa> Así me decía mi mamita. Entonces, pues yo en la noche, esa noche estaba también en la central camionera y durmiendo. Y me volvió a pasar por Bocón porque dije, no me vuelve a pasar. Y me pasó cuatro veces más dormir en la central camionera en México. Tanto en la TAPO como en la del norte. Con mucho frío. Hambre no, o sea, no sé qué pasa, pero como que se congela el hambre. Pues no, este, hambre no. Sí tenía antojo de un café, pero nada más traía para un café. Pero Dios está en todo, ¿eh? Y vivió unos misterios tan grandes, pero tan grandes, que dice, bueno, ¿y, ¿y por qué no me dio hambre?, no lo sé, solo Dios sabe. Pero sí tiene uno la fortuna inmensa y bendita de poder ver otras cosas que con dinero en la bolsa no se alcanzaría a ver, casi bellezas divinas. Casi bellezas divinas. ahorita te platico, Clau, Clau. <risas> Llegan en la noche al lado de uno gentes que cargan en un costal de plástico. Todas sus pertenencias lo arrastran, se sientan ahí al lado de uno. Con tanto frío no piensas en piojos, en chinches. Nada en lo absoluto es, es otro mundo de hermanas con ellos. Una vez en la central, en la madrugada llega a mi lado una señora, ahí te va Clau, llega una señora en la madrugada, se sienta a mi lado y me codea muy fuerte, oye, ¿a qué hora sale el metro de aquí en la mañana?, Ay señora, le digo pues como a las seis y media de la mañana, duérmase un rato, yo me duermo también y ya veremos en la mañana. Y de rato otra vez, oye, oh, yeah, era una señora fuerte, corpulenta, grande, este, oye, oh, yeah, ¿a qué horas pasa el metro aquí en la mañana? Ay señora, duérmase todavía, pasa como a las seis y media de la mañana y de las seis de la mañana... ...me da otros codazos... ...oye, oh, yeah, a qué horas pasa el metro... ...aquí en la mañana... ...oh, me tuve que levantar... ...tenía yo mucho frío... ...no había llevado ropa de frío... ...era enero... ...bueno, sí llevé ropa... ...pero en mi maleta estaba mi chamarra... ...y lo, la puse en un locker... ...como yo, iba yo por dinero... Dije, saco mi chamarra del locker me la pongo. 15 pesos del locker. Pero no tuve los 15 pesos para sacar mi chamarra. Entonces yo con frío y veía el locker ahí cerca donde estaba mi chamarra. Pero no la pude sacar. Entonces la señora a las seis y media me da el codazo, me levanto y yo traía para un café. Voy, pido un café tembloroso. Me quemaba yo las manos donde me salpicaba lo caliente del café. Y salgo yo de ahí. Pues yo no sé de ahí dónde está la Cámara de Diputados en México. Tengo muchos amigos diputados porque cuando yo estuve en televisión, en radio, pues hice amistades de mucho nivel, pues, ¿no? Y tengo amigos de ese nivel. Pero yo no sé cómo se llega de la central a la Cámara de Diputados, pero ese día yo salí. Por los codazos que me dio la señora salí yo y cuando acordé yo ya estaba afuera de la Cámara de Diputados. ¿Cómo llegué? Yo no lo sé. Sinceramente no lo sé. Entro yo, pues eran seis y media de la mañana, era temprano. Pero había un diputado con la puerta abierta en su oficina. Un paisano, revolojero, un tabasqueño. Y le dije, ¿qué tal Raúl? Buenos días. Me dijo, se metió la mano a la bolsa, sacó un billete de 500 pesos y me dijo, ten, tómate un café. ¿Quién sabe cómo me vería? Desvelado, ojos rojos, sin rasurarme, con hambre. Yo no sé cómo me vio, pero sacó los 500 pesos luego, luego y me dijo, ten, tómate un café. Pude llegar por los codazos que me dio la señora que me levantó para que yo empezara a caminar a esa hora. Pero cuando yo recuerdo cómo era esa señora, yo creo que fue mi abuelita Matilde. Yo no la conocí, pero alguna vez vi fotos de ella y todo el tipo de la señora que me dio de codazos. Mi abuelita Matilde. ...que falleció en 1941. Ella falleció en 1941... ...y me dio los codazos hace como... 20 años en la Ciudad de México. Y ya con eso me regresé a... ...a Villahermosa. Mandy. Mando y veje, Clau, Clau. Gracias. Por eso, para que vean lo que puede ayudar uno con un puño de azúcar. Increíble. A veces un mejorán, porque hay veces que no hay ni para un mejorán, pero solo el que lo ha vivido lo puede platicar y puede entender. Me da gusto saludarlo. No se los deseo, pero también sí se los deseo porque son momentos tan bellos donde se reencuentra uno difícil, pero son reencuentros sobre todo que uno de hombre debe de tener. Las mujercitas no porque son más virtuosas, pero uno, uno de hombre sí necesita unos jalones de, de orejas para volver a, al redil, al carril. Gracias, Clau. Gracias, Mandy. Que Dios los bendiga a todos. Me da gusto saludarlos. ¿eh? Dios los bendiga.